El gobernador de la provincia Hermanas Mirabal, Bienvenido Almanzar rechazó este miércoles la actuación del doctor Bautista Rojas miembro del comité político del PLD y la alcaldesa del municipio de Salcedo, Mercedes Ortiz, contra el local en esa ciudad del aspirante a la presidencia de la república Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Mi posición es que todo Toda actividad o toda conducta debe estar sometida a, a lo que es la democracia, el buen entendimiento. Estamos en una sociedad en democracia. Eh, esos hechos históricos que ocurrieron y que todo el país entero en su momento despreciamos y, y todavía sentimos la indignación. Pero eh, en mi caso particular siento que estamos viviendo... Otra época sin, sin dejar de, de sin olvidar, sin dejar de recordar los hechos que, que, que han acontecido, que son históricos. Eh, pienso que se debió actuar de otra manera. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.